hola amigo mío hoy te voy a presentar te voy a presentar cinco errores cinco errores que cometes que no te dejan vivir en definitiva que no te dejan avanzar en definitiva que te quedas bloqueado emocionalmente te ha pasado alguna vez no verdad vale a mí tampoco a mí tampoco el primer error y más importante es que hay que hacer las cosas perfectas yo soy perfecto y entonces todo lo tengo que hacer perfecto porque si no lo hago perfecto, además no, no, tiene que ser perfecto eh... en tu educación, ¿quién te dijo que tenía que ser algo hecho, realizado, perfecto? porque, claro, si no es perfecto es un fracaso, y no, no, no, no, no no, no, fracaso de ninguna manera, yo tengo que ser un líder yo tengo que ser un, eh, un tío exitoso una tía exitosa, ¿no? Segundo, sentido del ridículo Uf, Qué vergüenza Qué vergüenza, qué vergüenza el otro día en el colegio cuando me sacaron al encerado ¿Te acuerdas cuando se decía la palabra encerado? Encerado El encerado es la pizarra Pero eso de encerado Si... ¿De verdad piensas que no vas a pasar ridículo nunca en tu vida, aunque sea de forma involuntaria? sentido del ridículo pues a veces harás el ridículo como lo hemos hecho todos hacer el ridículo sin querer, lo harás no te preocupes que lo harás 3. el exceso de ego uh, ya empezamos ya empezamos con el ego el ego que te quiere proteger el ego que quiere que no avances el ego que resulta que ni siquiera eres tú es una idea que te has hecho para protegerte para sobrevivir pero no te deja avanzar. Entonces, ¿para qué te vale el ego? Una cosa es que estés orgulloso, orgullosa de ti, en algunos aspectos. Y otra cosa es que por tener un exceso de ego, incluso, o sea, no te quieras ni ver, vale. Cuatro. Si no eres una persona enseñable, seguramente por tu ego, probablemente por tu ego, si no eres una persona enseñable, si te falta un poquito de humildad, pues va a ser poco fácil que evoluciones de A a B. De A a B. Va a ser muy poquito. Fácil. Y por último, pues esas creencias que no son tuyas, esas creencias que son de mamá, de papá, del abuelo, de la abuela, normalmente luego ya se meten los amigos, se mete la novia, se mete compañeros de trabajo, se meten enemigos, pero en definitiva esas ideas que nunca fueron tuyas y que lo único que hacen es limitarte. Mira, me estoy acordando ahora mismo, con tu permiso te voy a contar algo muy curioso. Yo hace años, hace muchos años, en un trabajo X, conocí a una persona que era encantadora, guapísima, muy inteligente, y con una serie de lastras, como las tenemos todos, o de taras, como las tenemos todos. Y bueno, la muchacha, pues, digamos que no avanzaba en el trabajo. Yo, como bien sabes, como bien me conoces, yo soy coach de vocación desde siempre, pues me meto en todos los charcos, en todos los charcos. Entonces, una vez más, me fui a meterme en este charco. Es decir, voy a ayudar a esta chica, porque veo que efectivamente no está contenta, no está feliz en cada descanso me contaba, me lamentaba que no estoy a gusto, que los compañeros que patatín, que patatán pero sobre todo, curiosamente, al punto que voy es que los compañeros era, era el rollo del pobrecita era el rollo de pobrecita es que... qué pena, nosotros y nosotras te ayudamos en lo que necesites vale, perfecto entonces yo le dije a esta chica le dije a esta amiga que se convirtió en amiga, por supuesto Digo, por supuesto, porque le ayudé. <risa> y le dije, vamos a hacer una cosa. Y es que estos cinco errores que te estoy comentando de ahora, te vas a saltar todos estos errores. Y me decía, es que, es que si yo me salto estos errores, César, no soy yo. ¿Cómo? Es que mi padre me ha dicho, mi padre me dijo, mi padre me dijo, mi padre me dijo, mi padre me dijo, mi padre me dijo, mi padre me dijo. Mi padre me dijo, mi padre me dijo. eh, eh, espera, espera dígate ti momento, ¿dónde está tu padre? pues es que mi padre está en una residencia vale ¿qué le pasa a tu padre? pues tiene problemas un poco en fin, senilidad eh, Alzheimer vale, vale, vale, no pasa nada comprenderás que tu padre desde donde está no te puede ayudar en este momento ¿me dejas, por favor, que te ayude yo? si no, yo sigo con mi trabajo y ya está y tú sigues quedándote con tu pobrecita, qué lástima, pobrecita, qué lástima. No, no, no, no, no, no. Vale, vale, vale. Pues yo te ayudo. Pero, escucha, tienes que hacer lo que yo te voy a proponer. Si no haces lo que yo te voy a proponer, te va a dar igual. Sí, sí, sí, sí, yo lo hago, no te preocupes, César, que yo lo hago, que yo lo hago. Vale, perfecto, muy bien, vale. Entonces, yo le propuse absolutamente los cinco puntos que te acabo, los cinco errores que te acabo de mencionar. Para que se lo saltara uno a uno ¿no? Es que hay que ser perfecto Es que hacer el ridículo no Es que tengo un exceso de ego Porque mi padre director general de una empresa Es que a mí me vas a enseñar Y es que, pues mi padre dice, mi padre dice, mi padre dice Vamos a borrar todo eso ¿eh? Vamos a borrar todo eso Bueno, para una vez que busco, no encuentro. Sí, sí encuentro. Sí encuentro. Vamos a borrar todo eso. ¿Ven? Vas a hacer esto, esto, esto, esto, esto, esto, porque pam, pam, pam, y vas a hacer esto, esto, esto. Y cuando te hablo en esto, y cuando no te hablo en esto, y todo esto, y vas a accionar esto, y en tu trabajo vas a hacer más o menos esto, tal. Y yo le fui diciendo. ¿Ven? La chica empezó a sentirse mejor la chica empezó a trabajar mejor, a ser más productiva, empezó a sonreír, porque una de las cosas que a veces le faltaba un poco era que no solía sonreír, porque como su padre era muy serio, su padre era muy serio, creencias de estas como es que eh, si sonríes demasiado te toman por tonto, si vas de serio por la vida te tienen más respeto, vale, cosas que cada uno tiene, oye, yo respeto y nunca mejor dicho, sin embargo le dije, que no, sonríe aunque no le guste a nadie Sonríe aunque crees, en, crees envidias en los demás Fue sonriendo, fue cambiando Se expuso al sentido del ridículo en alguna ocasión Porque dijo, eh yo pienso, puedo hablar Y habló, etc, etc, etc, en definitiva bueno, me hizo caso, se ayudó a sí misma haciéndome caso Y yo no es que tuviera la verdad, yo no tengo la verdad de nada Lo que pasa es que tengo la experiencia en algunas cosas Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú lo haces, oye, pan, te ayuda ¿Qué sucedió? ¿Quieres saber de verdad lo que sucedió? Dejaron de hablarla Dejaron de hablarla la miraban así con los ojos pero no la hablaban ¿por qué crees que no la hablaban? ¿había dejado quizá de ser la pobrecita la que penita la que te ayudamos en lo que quieras ¿qué pudo suceder? estos cinco errores los cometemos todos los hemos cometido y seguramente los cometeremos pero lo más importante es que tengas la conciencia y la conciencia de que están ahí para poderlos combatir. Así que, la dinámica que yo te propongo hoy es tan simple como, 1. ¿En qué me creo perfecto? 2. ¿Tengo sentido del ridículo? ¿Cuándo fue la última vez que me expuse a algo? 3. ¿Yo tengo un ego grande o no? ¿O me permito jugar a veces? 4. ¿Soy humilde? ¿Soy enseñable? ¿Me dejo enseñar? ¿O yo soy lo más? Y cinco, las creencias que tengo en referente a cosas que no me funcionan, ¿son mías? ¿Son mías o son de mis padres? ¿O son de mis abuelos? Ahí tienes chicha, chicha, chicha. Ahí ya le echaría una horita tranquilamente en esa dinámica. Te digo, vas a llorar. Vas a reír, sin embargo al final, un poquito de felicidad vas a tener. Ya me dirás, ya me dirás cómo es ese poquito de felicidad que vas a tener. Un abrazo, hasta la siguiente.